que nada esperamos que se le hayan pasado muy bien esta Navidad en compañía de todos sus seres queridos. La semana pasada les publicamos una imagen en la cual les preguntábamos qué es lo que les gustaría ver en nuestra página y muchos de ustedes nos comentaron que les habían dado el video de las curiosidades sobre Navidad. Así que continuando con estas fechas que son un buen motivo de fiesta y para otros un buen momento para estar en familia, les presentamos algunas curiosidades de el espectáculo de fuegos artificiales que se extiende a lo largo de 30 kilómetros. Debido a la rotación de la Tierra y los sucesos el primer país en recibir el Año Nuevo es Kiribati. Amor Americana, la isla Aloki, la isla Beke y la isla Houla son los últimos lugares en recibir este año. Año Nuevo es una de las que más diseñadas en todo el planeta. Uno de los sistemas más grandes de todo el mundo se concentra en. él. El... Dubai, Madrid, París, Berlín, Wellington. Londres, Río de Janeiro, Buenos Aires, Chile, Valparaíso, Nueva York, Medellín, Caracas y la Ciudad de México. A medianoche en Sydney se lanzan más de 80.000 juegos fuegos artificiales y en algunas ocasiones es el espectáculo televisivo más visto en todo el mundo. Se dice que no se puede llorar en el mundo, ya que se llorará el todo en todo enero. No conviene pedir prestado algo durante el 31 de diciembre. Recibir el año nuevo con mucho ruido para espantar brujas y los malos espíritus. Color rojo, ya que esta simboliza es la La celebración de Año Nuevo es tal vez una de las más antiguas del mundo, teniendo su origen hace 4.000 años en Babilonia. Se bebía abundantemente, se organizaban cabalgatas, bailes de máscaras y siempre se estrenaba un nuevo vestido para recibir el año. En España, la tradición más importante es tomarse dos ovas a compás de las doce campanadas de medianoche. La zona de reunión más importante es la Puerta del Sol, de Madrid, España. En se acostumbra que la gente se besa abajo del cuerpo a medianoche llevaron a cabo en Dubai para recibir el 2014 quedaron registradas en el libro de récord Guinness ya que en tan los 6 minutos activaron 450 mil fuegos artificiales. Colocar en la copa al momento de brindar con champán algo de oro. Ya tener en efectivo es una costumbre ya que se cree que así no faltará en la casa de quien Se dice que hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo el año nuevo. ¿Por qué? Porque dicen que todo lo que estás haciendo ese mismo instante es lo que vas a hacer. un año nuevo y con la oportunidad de poder cambiar esas cosas de las cuales no estás precisamente orgulloso. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya que tu opinión es muy importante. Feliz año nuevo y nos vemos en el siguiente video.